El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La editorial. El hambre, la deuda externa y los patéticos presupuestos de Uganda y de otros países africanos. Contra la evidencia de que el número de empobrecidos va aumentando y que la deuda externa está tan fuerte como siempre. El gobierno de Uganda ha prometido unos presupuestos que va a llevar a Uganda en tres años a ser un país desarrollado donde la exportación agrícola va a aumentar, la educación va a subir a un nivel superior y va a terminar con la corrupción. Así de rápido y de fácil. Por otra parte, vemos que el 60% del presupuesto nacional va a cubrir la deuda externa. Inglaterra cada año apoya a Uganda con 230 millones de dólares. Y de ellos, según la embajada americana en Kampala, 112 millones van a paraísos fiscales. Al mismo tiempo, eh, la educación, la sanidad están deteriorándose en el país, a pesar de que eh, oficialmente es pública y es gratuita. La inversión agrícola eh, tampoco está aumentando, de hecho, el 40% eh, de la inversión agrícola va a bolsillos privados, no se invierte en la agricultura. Los 3 millones de dólares que están prometidos a Caramocha cada año no llegan a término. Contra esta situación eh, había una fuente de esperanza en los recursos petroleros de Uganda. Pues bien, el país no se beneficia todavía, pero sí se benefician 42 funcionarios cercanos al presidente que reciben cada año millón y medio de dólares para participar en los beneficios de la industria petrolera en Uganda. Entonces eh, volvemos a la realidad de que la gestión de un país se convierte en algo privado. Como lo dijo el mismo Museveni, el día que prometió eh, llevar al país, cuando dio un golpe de Estado hace 37 años, dijo, este animal, Uganda, que yo he cazado, es para mí. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.